Del mismo modo que hacemos operaciones elemento a elemento con vectores, lo podemos hacer con matrices. De momento no nos meteremos con el producto matricial, puesto que eso pertenece al álgebra lineal, y ya lo veremos posteriormente. Para adelantar un poco el vídeo, lo que he hecho es ya crear dos matrices de tamaño 2x3. Vamos a ver cómo se suman. Pues exactamente igual que los vectores, se suman componente a componente. Aquí lo tenemos, podemos restar, de la misma manera, podemos multiplicar, dividir y hacer todas las operaciones que hacíamos con vectores. También podemos, si queremos, elevar una matriz a otra, aquí lo tenemos, y también podemos calcular, si nos interesa, el cociente y el resto, Siempre componente a componente.